Bueno, esa es una pregunta curiosa que tiene quizás dos respuestas. Por una parte, todo proyecto novedoso, de unión, de impulso, es evidentemente positivo. Pero no podemos perder, no podemos olvidar que las instituciones, lease, universidades, museos, tienen herbarios históricos vinculados a fundadores, a, a, a contribuyentes, a, a recolectores, ...con historias, con colecciones históricas importantísimas... ...esos herbarios necesitan apoyo y necesitan potenciarse... ...bueno, no lo sé, la verdad es una pregunta compleja... Eh, ...la fusión de todos los herbarios, ...bueno, evidentemente la unión de los investigadores... ...qué impedimento, pues lo que le acabo de decir... ...el que cada institución evidentemente está vinculado a una historia... ...a unos fundadores, a, a una tradición... ...y evidentemente vinculadas a esas instituciones, entonces perderían un poco su esencia.